Ay, una cajita, seguro que aquí hay whiskas o... O oh, no, oye, oye, aquí, ¿o quién? ¿Quién apaga las luces? ¡Esto no es ninguna broma! ¿Pero qué está pasando? ¡Ya te digo ya! ¡Esta ¡Oh, no! ¡Humana! ¡Oh, oh, ¡Ven aquí, que te estoy escuchando! ¡A ver si me ayudas ya! Pero, ¡Pero, ayúdame o algo! ¡No te quedes parada, que seguro que luego me subes al YouTube. y ¿sí? yo sin whiskas! ¡Madre mía, que joderse! Oye, ¿Qué dices oye, aquí? Que, que me toca a mí pero... la llave Ya te digo yo que me subo a la litera pero de arriba Mira que te, te, de... te... Que me cambies el sitio, pero me cago la... Que me coño Es un mago Y recuerda Jimmy, el agua es lava Te caes al agua, estás muerto Si, sí, profe Siempre con mucho cuidado y respeto no, Allá, Jimmy ha muerto La taza, la taza bajo el sofá La taza Mira en aquí que te dé un beso Ay, no sé cómo puede ser ¿Cómo puede estar ocurriendo? Solo hay que verlo Hay que estar ciego para no verlo Cómo es Qué porte? Qué guapo que soy Ay, hazlo, hazlo otra vez, hazlo otra, otra, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, ¡Wii! otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, venga, una más, una más, una más Persona, persona, persona, persona. Y Soy el humano perfecto, nadie se dará cuenta nunca. Jimmy, ¿puedes oírme? Jimmy, ¿puedes verme? Tú eres una botella. No soy ni el perro de antes. Se todas las manos. Es incontrolable.